primer plenario primer plenario Primer de delegadas y delegados de Aten Capital claro, el 2023 acá me, me aclara la compañera porque el año pasado comenzamos la gran tarea después de muchos años de parálisis completa de elección de delegadas y delegados en las escuelas cuando estaba dirigiendo el TEP Aten Capital entonces nos tomamos esa tarea tenemos enormes desafíos Pregunta primera, ¿quiénes en esta, en esta sala son delegadas o delegados por primera vez? ¡Muy bien! ¡Impresionante! Bueno, compañeras, compañeros, felicitaciones. Se han metido en, una, en un viaje de ida vertiginoso, apasionante, maravilloso, de un gran compromiso, ya vamos a tratar ese punto... Les voy contando cómo vamos a hacer este plenario, eh, al ser el primero y teniendo en cuenta los, la situación en la que estamos, la compañera Yasmín Muñoz, que es nuestra secretaria adjunta de la seccional, va a hacer un informe político, luego voy a hacer un informe gremial y abrimos el debate. ¿sí? Hoy vamos a tratar la situación política, la cuestión de infraestructura, el debate de la situación este, de inclusión y obviamente las acciones a seguir. Eh, les quiero decir, la secretaria general de Aten Capital es Angélica Lagunas va a estar en el plenario del turno tarde les presenté a la compañera Yasmín Muñoz secretaria adjunta secretaria gremial Patricia Jure quien les abra Laura Eggers, acá está secretaria de finanzas es la que realmente dirige acá secretaria de prensa Angélica Cano aquí está es Angélica secretaria Prens de media, técnica y superior Sandra Sepúlveda ¿dónde está Sandra? Ajá. allí Secretario de Derechos Humanos, Celso Brulo, Secretar... no está Celso acá, Secretario de Condiciones Laborales, Juan Ceredón, no está Ceredón, va a venir a la tarde, está, tra... está trabajando, Secretaria de Formación, Valeria Benavides, ah, está en una reunión, vale, así que estará más tarde, Secretaria de Primaria Inicial y Especial, Priscila Otón, que está en otra actividad, Vocal Titular, Federico Sánchez, levantó la mano, Vocal Titular, Brenda León, allá está Brenda, Vocal titular Daniel Heredia, allá está Daniel, vocal suplente Rita Sosa, ahí está Rita y vocal suplente Silvia Aldizone, bien a la tarde. Bueno compañeras y compañeros, esta es la comisión directiva de la seccional, todas jugamos un papel en la seccional muy importante, luego le vamos a explicar sobre el tema de las zonas y la organización. Haciendo la presentación para que conozcan a toda la comisión directiva, vamos a escuchar el informe político con la compañera Yasmín Muñoz llegamos con la lengua afuera. Este es mi informe, así que agárrense, ¿no? es un desorden mental importante. Eh, no, eh, están pasando cosas bastante graves a nivel nacional y obviamente a nivel provincial y nosotros queremos abordarlos con ustedes, queremos que el plenario sea de debate, eh, escuchar las posiciones de ustedes con respecto a todo lo que estamos viviendo, en, desde el punto de vista no solamente en las escuelas, con lo que nos está pasando. Eh, con los vídeos las escuelas que se caen, etcétera, etcétera, sino también la opinión política que tienen con respecto a eh, la situación de eh, la crisis de, de la falta de dólares, eh, ¿no? la crisis política del gobierno nacional, etcétera, etcétera. Nos interesa de verdad escucharlos y escucharlas, así que eh, estaría bueno esto de que podamos intervenir cuando interven intervengamos. Eh, hablando de toda la, la situación política, no solamente de las cosas puntuales, de lo que quieran, pero tratando de abordar eh, el conjunto. Eh, nosotros queremos llamar la atención sobre la necesidad de revalorizar la política. ¿sí? Hay como un, un descrédito de la, de la política porque hace más de dos siglos que nos gobiernan eh, políticos que gobiernan para una clase que no es la nuestra eh, y eso hace que por lo tanto, la política eh, Y nosotros creemos que hay que empezar a pensar la importancia de tomar la política en nuestras manos para que eh, la, la política empiece a ser para realmente el conjunto. Eh, bueno, no, esto. Eh, la importancia de tomar la política en nuestras manos. Hay como todo un descrédito mundial de la política, ¿sí? Eh, por eso aparecen payasos como Miley o como eh, esos personajes... Eh, que empiezan a hacerse los que son outsiders, ¿no? que van por fuera, que son redistintos, que son recontestatarios, qué sé yo, y que en realidad tienen los mismos planes eh, de, de los políticos eh, burgueses de hace 200 años atrás, y en concreto en Argentina de Caballo hace 20 años atrás. Entonces, no traen nada nuevo en sus manos, pero vienen con toda una retórica antipolítica que cala entre la gente que está podrida y que la política no sea para nosotros y sea siempre para que se enriquezcan eh, los dueños de todo eh, bien, para eso nosotros tenemos que empezar a tomar la política en nuestras manos y por eso estamos tan contentas de que haya hoy tantos eh, delegados y delegadas nuevas porque va en ese sentido, ¿no? de empezar a tomar nosotros la tarea de eh, transformar la realidad eh, bien, en concreto con, con respecto a la situación política nacional sabemos que hay mucha preocupación porque estamos tan preocupados como ustedes por eh, la, la crisis que se ha eh, profundizado en las últimas dos o tres semanas con la, la cuestión de la corrida del dólar que nosotros sabemos, nosotros no compramos dólares ni vivimos eh, con dólares pero todo lo que consumimos eh, se cotiza eh, eh, en dólares entonces ter, termina, terminamos eh, sufriendo las consecuencias ¿y qué pasa? ¿por qué hay tanta crisis con el dólar? y acá me voy a remontar a cuatro años atrás cuando también muchos de nosotros y desde la oposición en ese momento nosotros en, en Aten decíamos hay que eh, eh, no hay que acordar con el Fondo FMI no hay que pagar la deuda del Fondo FMI que, que contrajo el gobierno de Macri con el Fondo Internacional porque va a traer muchas penurias no solamente porque ahora los dólares que entran se van a pagar eso y hace que el, el, haya una sangría de dólares del Banco Central sino porque el Fondo Monetario Internacional para prestarte, y para después cobrarte, te obliga a llevar adelante planes que son planes de ajuste eh, que nosotros ya no vivimos en los 90 y que desencadenaron en la profunda crisis de desocupación, de privatización y en la, en la crisis profunda del 2001. Entonces, eh, nosotros en aquel momento decíamos, no hay que pagar la deuda, eh, un sector importante de nuestro sindicato inclusive decía, y de todos los sindicatos decían ahí 2019 no vamos con, con el Frente de Todos que nos va a resolver los problemas el Frente de Todos prometió eh, no pagar la deuda la pagó o sea, la, se comprometió, la votó Rolo Figueroa también eh, digo para, para que es nuestro próximo gobernador en breve eh, la empezaron a pagar y la empezaron a pagar a costa nuestra, y es lo que estamos viendo hoy y la semana pasada el Fondo Monetario Internacional volvió a decir que no están llegando a las metas el gobierno y que para eso lo primero que tiene que hacer o lo más profundo que tiene que hacer es una reforma del sistema previsional es decir, las jubilaciones es decir, lo que está pasando en Francia ¿no? que es un país imperialista que supuestamente no tenía estos problemas y que ahora eh, también empieza a tener porque hay una crisis mundial eh, que tiene que ver bueno, con la crisis eh, de guerra de Rusia Ucrania y todo que desencadenó una crisis económica profunda pero digo, en Francia hay una lucha que no cesa a pesar de que el gobierno ya votó la ley jubilatoria y todo lo demás, no cesa la lucha porque es gravísimo, porque nos quieren esclavos. Porque quieren que trabajemos hasta que seamos viejos eh, y que encima trabajemos todo el día y que no tengamos un minuto para respirar, para pensar y mucho menos para eh, rebelarnos eh, contra esas condiciones. ¿no? Entonces, ¿qué pide el Internacional? Ajustar la, la, la ley previsional. Por eso nosotros decimos tenemos que empezar a organizarnos porque el, ahora nos prometen que el próximo gobierno nos va a resolver los problemas ¿no? y todas las, las veces nos prometen que el próximo gobierno nos va a resolver los problemas bien eh, la promesa esa viene atada a seguir pagando la, la deuda por eso nos planteamos ¿qué están haciendo las, las centrales sindicales eh, por la situación que estamos viviendo hoy? ¿qué hicieron estos tres años? nada ni la CGT ni la CTA ni la CETENA hicieron... Eh, nada, ninguna eh, organización desde la base que nos permita a nosotros plantarnos contra los planes que han ido eh, pulverizando nuestras condiciones de vida desde el punto de vista del salario pero también desde el punto de vista de las condiciones laborales porque lo cierto es que además la pandemia le sirvió a todos los gobiernos para avanzar contra nuestras condiciones laborales nos flexibilizaron, nos precarizaron en todos los sectores y en el nuestro también en el nuestro, claramente, con la cuestión de la virtualidad, ¿no? con el de estar todo el tiempo eh, a disposición de la escuela, eh, con no tener eh, ya vida propia, eh, usar nuestros móviles, usar eh, la conectividad propia y todo lo demás. Ahora ¿no? nos pagan esa miseria y dicen que por eso tenemos que estar disponibles. Pero bueno, eh, la precarización de nuestras condiciones de vida, la CTA y la Cetera, la de dejaron pasar claramente. Eh, y hoy se juntan, hoy precisamente se juntan a hacer una, una mesa con el gobierno, los centrales sindicales para ver si pueden frenar la, la escalada inflacionaria y si pueden hacer un, un plan de estabilización de tres meses. Quieren llegar tranquilos a las elecciones, básicamente. Eh, bien, nosotros lo que decimos es al revés, nosotros no podemos esperar y además sabemos que todos eh, los precios cuidados y todo lo vienen intentando hacer hace un montón de tiempo y nosotros seguimos eh, en la lona entonces eh, lo que opinamos es que tenemos que empezar a organizarnos lo que está a la orden del día nosotros a principio de año desde la ten Capital cuando planteábamos que había que rechazar eh, el acta que se acordó el acta que era además eh, casi exclusivamente salarial y que nosotros nos, la rechazábamos por eso planteábamos que, eh, que, que el IPC tenía que ser mensual porque la, la inflación que estaba planificada era eh, un escándalo entonces que no íbamos a resolverlo porque además ya hicimos la experiencia con el IPC trimestral el año pasado y decíamos los tres trimestres eh, vos solventás desde tu bolsillo y después te viene con retraso la, la, el pago por IPC bien Hoy más que nunca está a la orden del día salir a, eh, a pelear por la reapertura de las paritarias. Lo están haciendo los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional y también ahora estamos en Roquén en concreto para, para pelear el IPC mensual. Eh, no sé si vieron, ayer y ayer, antes de ayer hubo un paro de 48 de los Utebas, están pidiendo la reapertura de, de la mesa salarial. Eh, Río Negro estuvo hasta ayer con plan de lucha, un plan de lucha de casi dos meses, durísimo. Eh, que desde, desde los sectores opositores y desde la base que estaba muy descontenta lograron imponerle a la conducción provincial un plan de lucha durísimo y se levantó por tres votos de diferencia ayer ese plan de lucha eh, con conquistas magras. No, entonces, eh, Santa Cruz estaba luchando, Córdoba hasta la semana pasada estuvo luchando eh, y la cetera que la boca. ¿no? Eh, y entonces, nosotros decimos que tenemos que exigirle a la cetera que llame a Amparo, Plan de Lucha Nacional y a Asamblea de Base. Para decidir todo eso. Y que sirva para algo la setera, porque la verdad es que no sirve nada más que para garantizar la estabilidad de los gobiernos. Pero yo me quería referir también a eso de la provincia de Buenos Aires, porque casualmente Baladén salió a hacer lo mismo que salió a hacer el último tiempo Goliardo Acá. ¿no? Cada vez que desde la oposición nosotros logramos poner en pie un, eh, un paro, eh, dando haciéndonos eco de la necesidad de los compañeros de base, o alguna jornada de lucha, sale. Eh, la Comisión Directiva Provincial como Aguilar va a la cabeza todos, Baradel, Goliardo y compañía del Frente de Todos a eh, hacer campaña en contra de los trabajadores a decir que el paro no es legal que, que ojo porque nos lo van a descontar entonces eh, que, que Baradel ayer eh, abrazado y si salió a hacer lo mismo contra los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires es un escándalo, yo digo, ¿por qué señalo esto? porque los dirigentes sindicales eh, están absolutamente comprometidos en garantizar la gobernabilidad a todos los gobiernos en lo que es al, eh, al MPN y al sector azul con el que estuvo recontra comprometido hasta el último momento de la campaña y que le fue mala, se querían matar yo, no, no le pudimos ver la cara a Marcelo Guarriano ese día, pero hubiera sido igual que la de y la de Gutiérrez, me imagino yo ¿no? eh, yo creo que, que a todos algún regocijo nos dio eh, ver esas caras pero lo que pasa es que veías para el otro lado y decías, chan, ¿qué? ¿y qué viene? No? y viene más de lo mismo en un sentido lo interesante de ese cambio de, de, de dirigentes a nivel provincial es que si bien Rolos hasta hace tres meses atrás y de hecho hasta hoy es diputado nacional por el movimiento popular mexicano eh, tuvo que hacer una coalición bizarra que va desde Libres del Sur hasta eh, Milei, ¿no? Más o menos, no, Miley quedó fuera, pero digo, hasta, hasta sectores de, del mileísmo. Entonces, eh, esa, esa unidad tan amplia que logró Rolo Figueroa, logró desbancar al MPN como sello, pero en realidad es una unidad que viene a garantizar los mismos negocios de las petroleras eh, y, y a darnos a nosotros lo mismo que nos dio todos estos años, porque Rolo Figueroa nunca levantó la mano en contra de la política del MPN contra los trabajadores de de la provincia. Y de hecho, Rollo Figueroa, esto me parece importante decirlo porque yo creo que nuestro, y él lo hemos discutido también en la comisión directiva, eh, creemos que en nuestro sector, eh, muchos compañeros y compañeras eh, probablemente lo hayan votado para sacarse el LPN de encima, lo que nosotros decimos es que no podemos tener ninguna expectativa en ese gobierno. Porque es un gobierno que viene eh, de, del mismo riñón de los que nos han gobernado estos 60 años. Eh, la, la expectativa que sí podemos tener es en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque es un gobierno más débil, porque es un gobierno que rompió la hegemonía de 60 años del movimiento popular marroquino con este amplio conglomerado de fuerzas que todas van a querer algo y se van a empezar a matar entre ellos y en esa brecha nosotros no nos podemos meter a ir a pelear por todo. Por otro lado, nuestra conducción sindical, el provincial, del TEP, estaba eh, profundamente aliada al azul, a la que perdió. Y era esa fortaleza con la sur, eh, de, de alianza con la azul del MPN, la que le permitía avanzar con la reforma educativa, ¿sí? en media, eh, avanzar con eh, el proceso de, este, de inclusión que hoy queremos poner en debate con todas ustedes, eh, y, con, y con todos los ataques. E incluso también avanzar de la mano de Quintriqueo con los convenios colectivos de trabajo, que parecen una maravilla, pero que en realidad son convenios colectivos flexibilizadores. Y ahí me quiero detener porque estamos ante un paro de auxiliares de servicio que nosotros eh, queremos, muchos compañeros y compañeras nos decían bueno, ¿por, ¿por qué no paramos nosotros? Eh, Angélica Laguna se comunicó con quien el primer día, nos enteramos del paro y le dijo, necesitamos un paro de la CTA eh, porque él además es el secretario general de la CTA, además de ATE. Eh, y le dijo no, no, pero esto es solo de ATE le dice que me sí, bueno, pero hay que por salario, por instituto necesitamos no, pero esto es por, por solamente por el convenio colectivo de los trabajadores de instituto eh, chao, muchas gracias entonces nosotros lo que lo que estamos planteando y que queremos plantear hoy a ustedes es la necesidad de exigirle a la conducción provincial de ATE eh, la, la convocatoria a asambleas para discutir medidas de fuerza por la reapertura de paritaria, por el IPC mensual, por el Instituto contra la reforma educativa, en nuestro caso, ¿no? ellos dirán que están a favor, eh, pero bueno, contra toda la avanzada contra nosotros, eh, y aquí impliqueo la necesidad de una lucha conjunta eh, por el Instituto, que es un desastre, y que todas y todos lo sufrimos todos los días, y que además, eh, está, ahí, está, ahí donde está nuestra caja previsional, que es lo que quieren venir a atacar desde los mandatos del Fondo Monetario Internacional, el, Banco, el, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Entonces, eh, creemos que se impone la necesidad de exigirles a las producciones sindicales y si no, les va a pasar lo mismo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires y lo que hemos hecho acá también, que cuando las bases se hartan, que es como estamos ahora, se, se autoorganizan y hacen las cosas igual. ¿no? Porque en la Provincia de Buenos Aires el paro que se hizo ayer se hizo... Eh, convocado por las seccionales opositoras de la multicolor y fue absolutamente masivo y multitudinario. Y lo hicieron igual a pesar de que derecha salió a decir que era ilegal. Bueno, eso pasa cuando las conducciones sindicales eh, siguen garantizando la gobernabilidad y las trabajadoras se arman empiezan a tomar en sus manos eh, la política. Bien, para, para ir metiéndome más en la, en la cuestión de las cosas que queremos proponerles nosotros estamos muy preocupados por la situación de inclusión. Vemos que hace cuatro, cinco años por lo menos se está aplicando eh, lo que a nivel nacional es la ley 311. Eh, acá en su momento fue la resolución 1256 y ahora se está abriendo todo un proceso en el cual el gobierno propone seis jornadas durante todo el año para eh, discutir la forma de aplicación de la, de la 1256, ¿no? la, la forma de el, el cómo se haría la, la inclusión que ellos nos plantean. Nosotros lo que empezamos en el, en el 2017, recuerdo que eh, junto con la, el rechazo a la reforma del nivel inicial, eh, nosotros recorríamos los jardines y, y bueno, las escuelas especiales también con esto de, de la 1256, eh, y nos costó un montón eh, instalar el debate porque muchas compañeras decían bueno, lo que pasa es que eh, queremos la inclusión Me voy a tomar el mate, puse, lo van a llevar. nosotras queremos la inclusión no queremos que haya guetos no queremos que las pibas y los pibes con discapacidad no puedan eh, estar en las aulas y, y garantizarles su derecho a la educación eh, ahora sabemos que este gobierno lo va a hacer sin recursos que lo va a hacer de una manera que va a terminar sobre nuestras espaldas bueno, la perdimos digo la perdimos desde en ese momento quienes éramos Dirección de Capital 2017-2018, dimos esa discusión, la perdimos después, hoy, 2023 eh, ya ha recontra avanzado eso porque eh, ya está la cuestión de que los padres que quieran inscribir a sus hijos en escuelas comunes lo pueden hacer, eh, no importa eh, en qué condiciones eh, lo empezamos a ver qué nos pasa en las escuelas con eso ¿no? y eh, vemos que en definitiva no aprende nadie no aprenden las chicas y los chicos que no tienen ninguna discapacidad ni los chicos y las chicas con discapacidad es más, en muchos casos los chicos con discapacidad la pasan muy mal en la escuela común eh, porque no hay ninguna condición para, por ejemplo, para, para los espectros de TEA eh, la pasan horrible por los ruidos, por el amontonamiento por las corridas ¿no? un montón de, de cuestiones que sabemos que pasan en la escuela y encima en aulas superpobladas y encima en escuelas que son cada vez más monstruos porque eh, en lugar de construir nuevas escuelas te agregan un aula, te agregan un trailer ¿no? entonces cada vez escuelas más grandes aulas más superpobladas y los chicos con inclusión sin ningún tipo de garantía de apoyo a esas trayectorias que a mí no me gusta esa palabra porque es de la reforma educativa pero bueno, eh, lo que estamos planteando es queremos hacer un diagnóstico y lo queremos hacer con ustedes queremos que eh, ustedes como delegados y delegados empiecen a tomar algunas tareas eh, que faciliten eh, que toda la, la seccional y el sindicato empiecen a tener un diagnóstico claro de qué está pasando con la inclusión en las escuelas comunes y en las escuelas especiales nosotros tenemos un panorama general de que las escuelas especiales han sido vaciadas eh, vaciadas en el sentido de ya en sede hay muchos menos alumnos hay eh, menos, menos personal y la mayoría del personal está abocado a las escuelas donde hacen integración ¿sí? son las más. pero queremos saber bien qué es eso en una de las escuelas especiales nos decían por ejemplo tenemos 50 chicos en sede y 150 en integración bien, esos 150 en integración hay que ver cómo le están pasando en las escuelas ¿no? Eh, el otro día un docente en una de las escuelas del parque me decía yo soy papá, un chico con TEA eh, está desescolarizado porque la, una garantía de que realmente eh, pueda estar en la escuela y aprender algo y, y se siente mal, no va más entonces, bueno, queremos poner en tensión eso pero para eso queremos datos les vamos a proponer una encuesta que cada uno de los delegados de o delegadas se lleve a su escuela y haga el relevamiento ahí hay una serie de preguntas sobre eh, cantidades, ¿no? De, de matrícula, matrícula de chicos con discapacidad, etc. y queremos empezar a disputarle al gobierno esta idea de la inclusión porque sí, parece que nosotros fuéramos los lo que, no, porque además hay toda una ideología que hacen sobre nosotros a través de todos los cursos, eh, ha habido por haber sobre que eh, nosotros no queremos incluir tenemos barreras mentales, no, no que no hay problemas en las escuelas por las cuales la inclusión es muy difícil sino que el problema somos nosotros que somos discriminadores y todo lo demás bueno, nosotros le queremos disputar al gobierno esa, esa cuestión de la inclusión Queremos de verdad que los chicos con discapacidad tengan el derecho a aprender. Y queremos que los chicos de la escuela común tengan el derecho a aprender. Y que haya capacitaciones también para los docentes, para... Eso también lo queremos poner en cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros lo queremos. Sí, no. bueno, sí. <risa> o se no el debate. Bueno, sabemos, sabemos que este es un tema... Tiene eh, que... Ahora, ahora eh, chicos, paren, paren. En breve se abre el debate. Eso en breve se el debate así que no se preocupen pero está buenísimo porque es lo que nos pasa y está bien que todos tengamos tenemos opinión porque es lo que nos pasa en la escuela eh, sobre eso queremos empezar a discutir porque además por, y por eso también es tan importante la asamblea las distintas instancias de discusión ¿por qué? porque tenemos que elaborar un programa y el programa va a ser discutido porque no todos tenemos la misma posición con respecto a estas cosas entonces tenemos que debatirlas y ver en qué nos ponemos de acuerdo mayoritariamente y los demás tendremos que hacer la experiencia ¿no? con ese programa que, que conquistemos pero en principio sí queremos decir y creo que en eso tenemos todas y todos de acuerdo eh, queremos realmente que todas las pibas y los pibes tengan el derecho a de garantizar la educación con discapacidad y sin discapacidad y el gobierno no lo garantiza y no lo garantiza porque el 40% de las pibas y los pibes están por la de pobreza o sea, empecemos por ahí y porque las escuelas porque necesitamos construcción de escuelas que no hay y porque las escuelas que existen se destruyen como la de la 356 porque al lado los genios del MPN en lugar de hacer una escuela secundaria se ponen en plenas clases a hacer todo un trabajo para hacer una cancha de hockey en pleno este de la ciudad eh, bien bueno, del jardín no sabíamos pero buenísimo, el jardín 66 eh, bien, entonces no hay construcción de escuelas, eh, no, eh, y en ese, en ese contexto nadie puede aprender. Entonces es una gran mentira, y queremos salir a disfrutárselo eso también al gobierno. Eh, no quiero quedar de nada. La reforma en media. Nos parece muy importante aprovechar este momento que nosotros creemos que el gobierno está mucho más débil, y creemos que también, esto es una creencia mía, eh, que toda esta cuestión de, de la pelea por los edificios ¿no? porque muchos de los que están acá son los que están encabezando en sus colegios eh, la pelea porque eh, la infraestructura es un desastre en, todas las escuelas técnicas están profundamente en crisis porque, eh, por los problemas de espacio por el desastre que son los talleres etcétera eh, y algunas escuelas, algunos se preguntan también. yo creo que no es casual que nos tengan entretenidos con eso mientras tratan de avanzar todo lo que pueden en, antes de que se vaya a Gutiérrez avanzar con aplicar la reforma educativa pero lo bueno que tenemos es que este gobierno se está yendo tiene un día importante, el gobierno que viene prometió un montón de cosas, tiene otro día importante y empieza a haber un proceso reinteresante por abajo, que el otro, ayer lo contaban las compañeras, que por ejemplo en la PET 6 ayer hubo una charla con los estudiantes muy interesante eh, en la que empezaron a tomar en sus manos el problema de la reforma educativa, para eso nosotros elaboramos un folleto, que creo que lo trajimos eh, que está buenísimo, que hicimos eh, para la comunidad, para entregarle uno a cada pibe a pibe, eh, si hace falta más, lo vamos a, lo, se hacen más impresiones. Eh, la idea no es, gracias, ¿sí está? la idea no es que eh, sea para nosotros, para, para dejarlo en nuestra valija o en nuestra mochila. La idea es que podamos organizar en cada una de nuestras escuelas. Eh, reuniones Si en nuestra escuela no hay lío, no, en nuestro colegio secundario no hay eh, problemas de inicio o lo que sea, bueno, en las reuniones de padres, en las entregas de boletines, ¿no? en, la, en las reuniones para cuestiones específicas, darle a cada una de las familias uno de estos folletos y explicarles que lo que se viene es un intento de que la escuela sea un aguantadero de pibes y que si aprenden o no aprenden, no importa, y que si quieren ir a la universidad o al terciario van a tener que pagar. Eh, una escuela privada o para, que también hay que tomarlo así de con pero van a tener que pagar una capacitación extra porque la escuela no los va a poder formar para eso en las condiciones que está planteada entonces eh, tenemos este material y se está dando un proceso súper interesante que nosotros lo queremos abonar queremos que tenemos de acá julio eh, un periodo importante eh, pero el gobierno repite que en julio la termina de aplicar la reforma en media ¿no? y empiezan todos los primeros años a hacer esa, ese cambio de, de planes entonces nosotros queremos darnos de acá hasta julio para hacer un muy buen trabajo por abajo eh, y que llegue a todas las familias esta discusión por eso empezamos el año haciendo sexuples Planteando esto de que al gobierno la reforma no le importa, acaban a ver que esto se parece al diseño del gobierno, de los carteles del gobierno, porque era la idea, ¿no? Decir, eh, con la, el formato de ellos, que lo que ellos dicen es mentira. Eh, y, y creemos que, así como en Media está avanzando eso, inclusión queremos eh, organizar esto que le estaba diciendo el diagnóstico para empezar a plantear nuestro programa, creemos que es el momento de unificar todos los reclamos. Los jardines están peleando por los patios y por todo lo que tiene que ver con. Eh, la, los juegos y los lugares de, de recreación eh, muchos colegios secundarios no tienen patios tampoco eh, y en primaria están intentando empezar con la aplicación de la reforma también, entonces creo que es el momento de convocar la asamblea nosotros estamos pensando la posibilidad de, si sigue el paro la semana que viene, el paro de ATE eh, de llamar una asamblea de la seccional queremos discutirlo con el conjunto de la seccional compositoras para que sea eh, una asamblea por lo menos de las cuatro seccionales opositoras pero si no nos parece importante hacerla desde Capital pero también queremos exigir su lote provincial porque creemos que tienen que eh, hacer lo que tienen que hacer que es eh, exigir la reapertura de la mesa salida. para eso les vamos a proponer después firmar un comunicado lo íbamos a imprimir es una cosa cortita acá, eh, y lo último que les cuento que también es muy importante la 2302 por ahí para las más jóvenes eh, es algo desconocido eh, la 2302 es la ley provincial eh, que resguarda los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia es una ley que dio lugar a la creación de distintas cuestiones, entre ellas las defensorías, que son las juezas que, se, que están ahí para eh, estar atentas a los problemas urgentes y graves de, eh, que pasen con niños menores y con adolescentes bien, las defensoras sacaron hace un mes, más o menos, un acuerdo que hicieron entre ellas, eh, en el que dicen que después de las 2 de la tarde no se van a ocupar más de eh, las urgencias, que no van a ir a una comisaría a sacar a un adolescente eh, eh, que esté ilegalmente eh, preso, que no van a, que si la maestra está esperando en la escuela porque el niño le, un niño le dijo a las 4 y media de la tarde, eh, señor, yo no quiero volver a mi casa porque me matan a palos. Eh, la, ma eh, la maestra va a tener que llamar supuestamente a desarrollo social, desarrollo social, no sé qué dispositivo, la la la, la. O sea, la maestra se va a quedar a vivir en la escuela con ese niño, en esa... o va a tener que entregárselo a la familia con esta idea de que ese niño lo estás mandando a un lugar en el que no debería volver. Algo que antes resolvía la defensoría del menor urgentemente. Bien, eso no es del menor, es de niños, niñas y adolescentes. Eh, un cambio de paradigma. Eh, entonces, lo que. El foro en defensa de la ley 2302 se, se preocupó mucho, hizo una convocatoria junto con las bancas del frente de izquierda. Hace dos semanas atrás eh, hicimos la primera reunión eh, junto con el 102 también. Eh, algunos lo habrán visto en la televisión, salieron eh, la, la jefa del 102 a hacer una denuncia muy fuerte sobre esta situación. Las defensoras salieron a decir que no era tan así y que se yo, pero, hay toda una discusión, pero lo que vemos de fondo es que hay un ataque a la 2302 porque en paralelo a esta acordada hay un intento de nuevo código procesal civil que abarcaría lo que abarca la 2302 entonces la 2302 ya no sería importante para eso ¿qué tenemos que queremos hacer el en capital que se conozca la 2302 hicimos una carpetita para que se lleve una cada delegada y delegado con la ley con lo que sacó la defensoría el acuerdo de la defensoría y la primera Declaración que hicimos, eh, Aten Capital, el 102, el foro de Defensa de la 23. 15 días vamos a hacer una audiencia pública en la legislatura, donde todas y todos ustedes están invitados a participar e a invitar a participar a sus escuelas, a las familias de sus escuelas, para tomar en nuestras manos la defensa de esa ley que hace a realmente poder eh, desarrollar nuestra tarea en mejores condiciones. Parte de la 23.02 también es el garantizar el del Derecho a la Educación que es lo que nosotros sabemos que este gobierno nos está garantizando. Bueno, sin esa ley estamos en peores condiciones porque ahora podemos decir che, no bueno, estás cumpliendo esta ley? La, la, la, te podés apoyar legalmente también en eso. Bueno, eh, quieren incluso sacar eso. ¿Por qué? Porque quieren que empiece a regir la ley nacional. Porque las leyes nacionales son mucho más eh, precarias, requieren menos personal, o sea que es parte del ajuste general que estamos viendo en todos lados, ¿sí? Eh, por eso nos llamamos a llevarse el material, a compartirlo con las compañeras y los compañeros, leerlo, empezar a conocer la 2302 y empezar a hacer una gran campaña que además apelamos a la creatividad de todos ustedes a, a que esa campaña surja de la escuela, ¿no? Cómo defender, y este año tiene que haber una gran marcha en defensa de la 2302, en la marcha de las niñas, niños y adolescentes, que tenemos que empezar a laburar quizás desde este cuerpo de delegados, desde ya para que, para que estalle en la calle en noviembre. Bueno, perdón por lo largo. Nivel inicial. ¿Qué tengo que decir de nivel inicial? Queremos <risa> los juegos. Ya lo dije. Ah, nivel eh... <risa> ah, inicial. El 29 de mayo es el Día de los Jardines. 28 de mayo. Eh, queremos hacer una jornada de lucha ese día. Entonces le queríamos decir a las compañeras de nivel inicial que empiecen a poner freno a todas las organizaciones que hayan en los jardines para festejar ese día, el Día de los Jardines, porque ese día queremos hacer una jornada de lucha, juntarnos todas en el Consejo Provincial de Educación, y hace, o donde definamos entre todas, y hacer un gran escándalo por el reclamo de los jardines y de toda la situación de los, de los jardines para la que, la artesina, para que el no... 29. El, 29, el 29 sería el 28, 28 domingo, que el 28, domingo, 28. vamos domingo. Bien, todos. Eh, bien, entonces, la idea eh, fuerte de acá es. Hasta acá hicimos una lucha de resistencia donde fuimos mancando la parada en las escuelas, en los jardines, en todos lados. La situación política en general indica que tenemos que centralizar. Entonces necesitamos asamblea, necesitamos juntarnos, votar un plan de lucha y salir todos juntos a pelear por lo de todos, porque si no estamos jodidos. No, no, jodidos.